Bienvenido, que no me pierda. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, el agradecido soy yo por la invitación a que no me pierda de la Red 1 Aquí para comentar eh, y desmentir ¿no? las afirmaciones que se han hecho el día de hoy eh, por el líder de Comunidad Ciudadana y el vocero económico que tiene, que es el diputado Roca, porque se han vertido una serie de inexactitudes, mentiras... En relación al manejo económico del país, más aún nos llama la atención porque eh, parte de autor de este desastre económico del año 2020 del gobierno de Áñez fue justamente el señor Mesa, al legitimar la asunción inconstitucional en una parte de la señora Áñez. Entonces, eh, nosotros no podemos aceptar... Eh, al menos que alguien nos venga a dar recetas económicas cuando en su momento, cuando fue presidente, no tuvo la capacidad de administrar bien el país. Ver, Recuerda eh, en es, eh, la, la frase célebre ¿no? que decía él? Señora, señor maestro, el sueldo que yo le pago a usted, la plata que yo le doy, parte de la plata de su sueldo, viene de la limosna internacional, porque yo tengo que extender la mano ese fue el resultado del manejo económico que tuvo ese gobierno y date cuenta que ya en esa época los precios de las materias primas ya estaban en aumento desde el 2003 o ¿no? desde el 2006 como se dice precisamente a lo que se refiere el ministro de economía tiene que ver con lo que ocurrió hoy esta jornada, la presentación de lo que ha denominado comunidad ciudadana como propuestas económicas para ser aplicadas en el eh, actual gobierno, vamos a ver un resumen de lo que ha ocurrido a continuación el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó de exitosas las medidas económicas asumidas por el gobierno nacional y destacó el trabajo realizado desde la campaña política. Nuestros, nuestras medidas están generando ya al momento un crecimiento de IGA del 5,2%, de seguro con, las, con los datos a junio más del 7%. Además, la primera autoridad de la cartera económica afirmó que el reintegro del IVA, impuesto a las grandes riquezas y otras medidas, generaron un importante crecimiento. El reintegro al impuesto al valor agregado era el IVA el 28 de diciembre de 2020, el impuesto a las grandes fortunas el 28 de diciembre de 2020, el incremento del 2% al salario mínimo nacional... En el primero de mayo de 2021, la creación de 1.700 ítems de educación y 2.500 ítems en salud. Señaló que a través del proyecto de ley del presupuesto reformulado, se alcanzaría a los 500 millones de bolivianos. Está el fondo concursable para los municipios que está propuesto en el anteproyecto de ley de el presupuesto reformulado de este año, que va a tener una dimensión de más o igual a 1.500 millones de bolivianos. Para la atención del COVID-19, aseguró que se dispuso 331 millones de dólares a nivel central. Nuestra lucha tenaz y continua contra el COVID-19 con un presupuesto de 331 millones de dólares a nivel central. Y hasta el momento de una aplicación de 277 millones de dólares en la compra de vacunas, pruebas rápidas, eh, planillas para el personal médico, sueldos. También hizo referencia a la ley de devolución de los aportes de las AFPs, que beneficiará a 1.400.000 personas. La, de, la ley de devolución de los aportes a la 1.400.000 personas. ...que ya tiene la liquidez de 3.900 millones... ...y ¿eh? que podría inyectar hasta 600 millones de dólares aproximadamente. Sobre el desempleo indicó que las cifras redujeron considerablemente. El desempleo se ha reducido de 11,6% en julio de 2020 a 7,6%. Entendemos que ya 780 mil personas han reingresado al mercado laboral... Es básicamente un resumen entonces de las cifras, los datos que se manejan en el ámbito económico y algo fundamental que se viene, que son recursos, obviamente, a partir de la presentación ya de una reformulación al presupuesto, y como ya lo conocemos, esto tiene que atravesar por su aprobación en la Asamblea Legislativa, estamos hablando de un adicional de mil setecientos millones de bolivianos, que es el reformulado. Estamos ya en contacto también con Cecilia Bellido, que se suma a la entrevista desde la ciudad de Santa Cruz. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches al ministro que ya nos acompaña esta noche para hablar de estas medidas económicas para el país. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bien, ministro, eh, al margen de estos datos y estas cifras que acabamos de escuchar, algo importante que tengo entendido por lo que me informaba ya está en la Comisión de Economía de la Asamblea es esta reformulación al presupuesto. Son 1.796 millones adicionales que se tienen que reformular al presupuesto. ¿Por qué? Porque muchas de los, las entidades territoriales autónomas han mejorado sus recursos en coparticipación tributaria, en recursos propios que no estaban inscritos. ¿Qué decía el mismo diputado Roca? Decía en el mes de mayo... Ah, la reformulación del presupuesto es para bajar los recursos, es para disminuir los presupuestos de las gobernaciones y de los municipios. Nosotros salimos inmediatamente a desmentir esa noticia como la que siempre le está acostumbrado es a mentir y hoy se verifica que en esa oportunidad estaba mintiendo porque nosotros hemos planteado en el presupuesto reformulado un aumento no una disminución, y muchas de las entidades territoriales autónomas como universidades, municipios, han mejorado en sus ingresos y tienen que ser inscritos para que también los puedan gastar. Cecilia. Ministro, eh, esta reformulación tiene que ver con los recursos que no estuvieron programados en la gestión anterior y que se están acomodando ya a través de la misma. Cuando nosotros presentamos el presupuesto eh, general del Estado el, para la presente gestión en diciembre de 2020. Hablábamos a, a, a ambas cámaras, no tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que íbamos a inscribir una serie de recursos en la medida que la economía iba a ir mejorando y lo estamos haciendo justamente en este presupuesto reformulado. Estos 1.796 millones de bolivianos, eh, ministro, eh, ¿qué implican? Eh, ¿Se van directamente a la inversión pública? ¿Se van a qué? Bueno, hay una buena parte que son aumentos de ingresos, es uh -huh. la ¿no? de 1.796. 0,5 va a ir a la parte corriente ¿no? del incremento de esto, es más o menos 1,4% para la parte de inversión pública. Se está privilegiando siempre la parte de la inversión pública. ¿Qué contempla Inversión Pública? Ministro? Bueno, está contemplando proyectos productivos, proyectos de infraestructura, multisectoriales y eh, los proyectos en el ámbito social. Gasto corriente, nos decía ministro, eh, un muy bajo porcentaje. ¿Cuánto me dijo? 0,5%. ¿Esto qué implica de este reformular? ¿Cuánto... Bueno, hay varios ítems ¿no? donde están fundamentalmente la compra de bienes y servicios... Está la compra de materiales y suministros, fundamentalmente. ¿Vacunas y ese tipo de cosas entran acá o no? Claro, pueden ingresar dependiendo de la entidad territorial que registre estos gastos. Entonces, hay distintas necesidades y distintas formas de plantear desde cada entidad territorial autónoma. Ministro, usted planteaba que... Eh... En el fondo, digamos, no esta reformulación que se hace es porque la economía en el país ha ido mejorando. Esto era lo que planteaban ustedes en diciembre cuando se presenta eh, el presupuesto general y habían anunciado que esto iba a sufrir modificaciones conforme vaya mejorando la economía. ¿Cuánto ha mejorado la economía en el país? Bueno, ya damos las cifras eh, del crecimiento del IGAE, que es un proxy del Producto Interno Bruto al mes de abril, 5,2%. Ah, al mes de mayo ya tenemos números por encima del 7%, lo va a anunciar el Instituto Nacional de Estadística. Y eh, en el acumulado, solo dar para el, eh, la comparación mayo 2020 contra ma o mayo 2021 contra mayo 2020, ya hay una variación del 24,3%. Perú, más o menos, también tiene índices similares. Por lo tanto, estamos viendo mejorías, y esta es la comparación que hacía a 12 meses, se llama, ¿no? una variación a 12 meses, donde se ve realmente que muchos sectores han empezado a generar incrementos importantes en su actividad económica. Uno de ellos la minería, el segundo es la construcción, el tercero es la manufactura, está también ahí situados los hidrocarburos con importantes eh, incrementos en su actividad económica. Ahora, ministro, ¿cuál es el grado de participación y la importancia de participación del sector privado en esto, que es el crecimiento económico? ¿Hasta ahora qué evaluación hace el gobierno en cuanto a, eh, a la participación del sector privado para la reactivación? Desde el gobierno siempre estamos instamos al, a la parte privada a, a invertir, porque date cuenta que cuando hay inversión pública hay un fenómeno de complementariedad, se llama crowding in. Crowding in es que, obviamente, un privado... No se va a animar a invertir en infraestructura eh, instalación de alumbrado público de energía o llevar energía eléctrica o instalaciones de gas o tendido de, de ductos para o de cañerías para agua para el riego. Entonces, en la medida que el gobierno haga este tipo de inversiones, el privado aprovecha eso y pone también su inversión en riego tecnificado o una factoría o las famosas... Eh, plantas industriales, en las zonas francas industriales que se pueden plantear y ahí pueden eh, complementarse muy bien la parte privada con la parte pública. Entonces, finalmente el privado ve primero, espera ahí, rezagado un poquito, esperando qué es, qué es lo que hace el sector público y el sector público va a seguir invirtiendo en la economía y de seguro que también el sector privado si tiene la lógica de mejorar su rentabilidad, se va a asociar a, a hacer inversiones. Si no es irracional, ¿no? Si, no, si hay más hígado que, que razonabilidad económica, pues seguro que va a invertir. Eh, ministro, sin duda alguna hay que comparar, digamos, 12 meses atrás la situación del país y del mundo entero producto de la pandemia y que vivíamos una cuarentena totalmente diferente al ambiente que hoy se vive... Eh, es eh, distinto. Hace 12 meses atrás es totalmente diferente. Hoy, por ejemplo, ya se habla o ya se asiste a eventos presenciales, ya hay una, eh, un movimiento de la economía, uno de los grandes sectores como es el empresarial a través de las ruedas de negocios para septiembre en Santa Cruz, ya está anunciando también la apertura de eh, lo que son eh, este tipo de encuentros, obviamente, ¿no? y que mueven la economía uno de los grandes problemas de este año y de este tiempo de pandemia ha sido sin duda alguna el desempleo ¿Cómo se ha mejorado esta situación y cuál es el grado de influencia que ha tenido en la mejora de la economía? Las empresas, los empresarios ¿Están volviendo a recontratar a la gente que tuvieron que, que dejar de trabajo, digamos, por, por la situación de pandemia? Bueno, tú misma eh, has logrado hacer una comparación precisa en que en el periodo 2020 y en el periodo 2021, en ambos periodos han habido pandemia. Pero el tratamiento, el encarar de distinta manera ambos fenómenos, el mismo fenómeno ha sido diferente. Una cuarentena el año pasado muy mal llevada en Bolivia, nos ha llevado a un desastre económico. El que también es, lo he dicho en mi conferencia de prensa coautor, eh, comunidad ciudadana, Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque legitimó la presencia de la eh, señora Áñez en el gobierno de facto. Si tú ves ahora, eh, si tú ves ahora el proceso de encarar eh, la pandemia de otra manera, con pruebas rápidas, vacunas, medicamentos, personal médico, obviamente hay más certidumbre para que las actividades Económicas se vayan juntando entre la oferta y la demanda. Son estrategias distintas ante un fenómeno denominado pandemia. Y eso es algo que hay que relevar como una diferencia importante y que está dando resultado en que muchos negocios de servicios donde ya hay procesos de vacunación ya están volviendo a reactivarse porque también el personal se, ya está vacunado las personas que están asistiendo a estas actividades presenciales están mostrando sus carnets de vacunación incluso, incluso lo, lo, lo ponen en un estampado en su polera cuando entran digamos, a un tipo de servicio que es presencial y eso está generando una diferencia muy importante si sí, bien, ministro, la pandemia no ha acabado, pero el proceso de vacunación evidentemente le ha ayudado un montón a la economía, ¿o no? Sí, de seguro que eh, haber puesto pruebas rápidas, vacunas, médicos, en, en los eh, niveles de segundo nivel, tercer nivel, el apoyo que ha puesto el Estado aquí muestro... El nivel central ya ha gastado 277 millones de dólares solamente para la atención de la pandemia de un presupuesto que vamos ampliando, 331 millones, de seguro que es importante para que la economía se reactive. Ministro, eh, y en este tema también, la reducción del gasto a nivel, eh, digamos, de esta administración, ¿ha sido importante si se evalúa no solo comparándola con la gestión 2020, sino con años anteriores. Entiendo, por ejemplo, y leía recientemente que eh, en algunos gastos o en algunos eventos públicos los gastos se redujeron considerablemente en la, en la actual gestión. Repito, comparando con varias gestiones anteriores, incluso la del 2020. Bueno, Cecilia, digamos, eh, si te entiendo bien la, la pregunta... Desde el punto de vista privado, más bien, lo que vemos es que las personas están dispuestas a gastar. Por eso están asistiendo a estos eventos. Si uno ve, por ejemplo, el otro día veía así de, de refilón, ¿en cuántos lugares estaban haciendo esto, el seguimiento a esta canción famosa de Bonnie Love y la cumbia boliviana? ¿En cuántos lugares simultáneamente se estaba y habían fiestas por todo lado. ¿eh? Incluso creo que fue llevado a uno de los cholets, el cantante Bonilobi, y e ahí se ve que hay una intención de gasto muy importante. Desde el lado público, nosotros estamos optimizando, lo dije también en la conferencia de prensa, hemos optimizado los gastos en el sector público, ¿para qué? Para generar más ítems en salud, más ítems en educación, 1.700 ítems nuevos en educación, 2.500 nuevos ítems en salud. Y aquí hay que considerar que cuando uno crea un ítem en el sector público, no es para solamente la gestión 2021, o 22 o 23, o 24 o 25 la que dure la gestión de gobierno, es de aquí para siempre. Entonces uno tiene que ir previsionando estos elementos. O sea, que la optimización del gasto en el sector público y el el aumento del gasto de consumo en el sector privado, la inversión privada, la inversión pública, van a reactivar la demanda interna y eso te va a generar un nuevo escenario de dinámica en términos de generación de ingreso, de empleo y de producción. Ministro, coyunturalmente se vienen medidas, eh, insisto en el término, coyunturalmente. A ver, la primera, devolución de aportes a las AFP's ya se aprobó diputados tengo entendido que mañana o esta semana se aprobará en, en, en Senado y ya se sancionará se promulgará y se empezará a devolver he escuchado observaciones por parte de parlamentarios de oposición que dicen que el gobierno incluso se ha prestado ¿cuánto han dicho? se han prestado 5 mil millones de bolivianos de las AFPs Y he escuchado la respuesta del viceministro del Tesoro que les ha dicho no es préstamo es adquisición de bonos a ver explíqueme un poquito ese panorama cuando los trabajadores eh, dan una parte de su sueldo en términos obligatorios a la contribución a las AFPs. Uh -huh. Las AFPs solo administran estos recursos, los tienen que invertir, tienen el mandato de invertir estos recursos, no pueden estar parqueados. ¿no? Entonces, eh, esto es como el tango, para bailar se necesitan dos personas, el TGN una oferta de títulos públicos o un cierto rendimiento la FP si le conviene viene con esos recursos de los trabajadores y los invierte en estos títulos públicos nosotros en ningún caso agarramos un, una pistola y los encañonamos a los de las FPS y les diga, les decimos oye tienes que comprar los títulos del tesoro es una decisión de es las, una decisión AFPs. De las FFP, fps y así o sea, lo han y... hecho claro y así lo han hecho. Podrían haber tomado también la decisión de no invertir en los papeles del de Tesoro. Nosotros habernos quedado con los crespos hechos, con nuestra oferta como pan que no se vende, como se dice, ¿no? Pero va a ser una decisión de las FPs invertir. Los rendimientos que les damos están entre el 4,5 y 5%, de tal manera que seguramente es conveniente para la rentabilidad de los eh, trabajadores en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, Juan Carlos y Cecilia, esto no es una decisión unilateral del Tesoro, adquirir esto, ¿no? Pero, ¿a dónde va esto? Estos recursos capturados, van a estos elementos de salud, de educación y también van a los tem temas de inversión. ¿Cuánto de recursos? Ya más de mil millones de bolivianos en el pago a empresas constructoras que un año estuvieron impagas. Carreteras sin, sin ser ya concluidas sin pagar, escuelas, hospitales que ya estaban concluidos y no había la entrega porque no había el pago. Entonces el gobierno nacional ha tomado la decisión y ha asumido... Este, este, estos pagos los necesita recursos hasta la fecha nunca hemos hecho faltar en este, en este tiempo el pago de sueldos y salarios compra de bienes y servicios oh, y lo más importante la inversión pública entre noviembre de 2020 a junio de 2021 1.686 millones de bolivianos de inversión por lo tanto este elemento es natural en cualquier parte del mundo cualquier FP que es administrada invierte en un portafolio de activos y aquí hay que, quiero hacer notar este elemento, si me permite eh, Juan Carlos que esto es importante que, que lo vea la, la población es que nuestras inversiones nota aquí este gráfico si, me, si es posible que lo puedan ver, A ver. esta línea es la inversión que hacía el sistema de integral de pensiones en títulos públicos. En la época 2007-2008, cuando era Tuto presidente, ¿no? y él financiaba y gestionaba el déficit fiscal con, tesor, con instrumentos de las FPs, o sea, instrumentos del TGN, que lo compraban las FPs en un 75%. Eso ha ido bajando a los 14 años. Está en un orden del 19%. La mayor parte de la cartera invertida de las FPs es en TPFs privados, ¿no? de los bancos. O sea, aquí está una relación 55, 19 y otros instrumentos financieros. Por lo tanto, no se puede decir que el TGN está secando o está absorbiendo o le está quitando... Eh, liqu eh, liquidez al sistema financiero, ¿no? Porque la mayoría está ahí invertido. Lo que apuntaba, ministro, perdón, era la un, parte un, ba financiera un, bancaria. ¿eh? Un préstamo, la figura de un préstamo. Eso es lo que se denunciaba. Usted nos acaba de explicar que no es un préstamo. No es un préstamo. El, el gobierno el, no se ha prestado de las AFPs. No, no se ha prestado. Es una inversión que han hecho en títulos públicos y nosotros tenemos que devolver los rendimientos pactados de nuestros títulos en algún momento. ¿No? Cecilia. ¿De cuánto hablamos, ministro? Nosotros estamos en el orden de los 6.700 millones de bolivianos. Pero, eh, re, repito, en la composición del sistema integral de pensiones de sus inversiones, la mayoría está en DPFs del sector bancario privado. Y la menor cantidad está eh, en... En otros títulos y entre ellos los títulos públicos. Como Pero eso, eso, eso, este esos gráfico. bonos, ministro, ¿cuánto cuánto han implicado de inversión para las AFPs? Porque hablaba el diputado de cinco mil millones de bolivianos, ¿ese es el montón no? 6700 mil millones. Ah, 6700 mil millones. Bien. 6 mil eh, Ministro, ¿y estos 6700 mil eh, también ingresan en esta reformulación del presupuesto? No, porque esto es una colocación de títulos públicos, es una, no es una, uh -huh. es una simple colocación de títulos y financiamiento que ya estaba establecido en nuestro programa fiscal financiero y también estaba en el presupuesto de la gestión 2021. Eh, ministro, ¿están garantizados los recursos para la devolución de los aportes a las AFPs? Están garantizados. Mínimamente tenemos 3.923 millones de bolivianos que no van a implicar en ningún caso desinversión ya de, la, de los recursos que están invertidos por las FPs en los distintos títulos que ahí mostrábamos. Porque si para devolver tendríamos que desinvertir, eso va a afectar el rendimiento de aquellas personas que... Por ahí no, no tiene nada que ver con este proceso Yo de Yo que no devolución. voy a tocar mi jubilación, Claro, ¿No me Claro, no, no estamos afectando en ningún caso tu jubilación, ni la tuya, ni la de Cecilia, ni la de nadie. Aquí estamos agarrando la liquidez, que en este momento no ha sido invertida y que va a servir para devolver los aportes en una, en una cuantía de los que tienen 100 mil en un 15%, menores a 100 mil en sus cuentas provisionales en un 15%, de los que tienen más de 100.000 mil en un monto fijo de 15 mil bolivianos y de los que tienen 50 años y que tienen un, una cantidad en sus cuentas previsionales de 10 mil bolivianos o menos, el 100%. Uh -huh. Una última consulta en mi parte, Ministro, hablando de este tema de los bonos porque hay mucha expectativa, tomando en cuenta los tiempos, los plazos, ¿desde cuándo podría ya comenzar a, a la devolución? De, de los aportes. Aquí Cecilia hay un proceso bueno de aprobación en la Comisión Económica del Senado cuando haya esta aprobación económica del Senado pasará a la plenaria del Senado esperemos que se haga en esta semana o en la siguiente de ahí viene la promulgación y hay un decreto supremo reglamentario que lo estamos preparando donde ahí van a estar los detalles y la minuciosidad de de todos estos elementos de la devolución como tal, de los plazos, hasta cuándo, dónde, cómo, si va a haber algún aplicativo móvil y cómo se hizo con el tema del bono contra el hambre y de tal manera que esto sea lo más expedito. Tenemos que de aquí a dos a tres semanas o máximo un mes estaríamos ya con el proceso de devolución, donde van a entrar obviamente las FPs como también actores importantes en este proceso de devolución de estos recursos. En el mejor de los casos, ministro, estaríamos hablando de que el mes de septiembre sería el mes ya de devolución. Sí. Aproximadamente. Es lo más eh, eh, eh, probable que ocurra en el mes de septiembre. Dos cositas para finalizar de mi parte muy puntuales. ¿Está usted de acuerdo, ministro, con la nacionalización de vehículos chutos indocumentados? Como actor y la persona que maneja la economía como tal. Porque usted sabe que esto está en un debate que recién está iniciando y han presentado proyectos de él, etcétera. Pero como actor que maneja la economía del país, ¿está de acuerdo o no? La nacionalización de autos chutos te, te genera problemas de riesgo moral, ¿no? Es decir, en este momento si se si anunciase eso, tú podrías entrar también en la lógica de decir ya trae un auto chuto, por ahí me la nacionalizan también, ¿no? Uh -huh. Entonces, Muchísimas gracias, Alex. Ahí. Sí, no, adelante, adelante. Entonces, si sí, Cecilia creo que se está despidiendo. Muchas gracias, Cecilia, también por el contacto. Y lo que te decía ahí, Juan Carlos, ¿no? Eh, entra un problema de riesgo moral que no es bueno para la economía, porque al final estás incentivando a traer más de este tipo de autos indocumentados. Probablemente, como decía un premio Nobel, Holmström, el mejor incentivo a veces es no dar incentivos. Ajá. Entonces, eh, en nuestro criterio, creemos que ese elemento de nacionalización tiene este elemento perverso, ¿no? Aunque para alguien podría decir, pero oye, va a tener platita. Aquí tenemos que cuidar los incentivos para que la gente se maneje de manera correcta. Uh -huh. Entonces, si por un momento llegamos a, a, a atentarnos con este elemento, después siempre va a haber... El elemento de decir, ah, va a haber otra vez, como hubo un esa vez. Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que hay que tener mucho cuidado de generarlo. Por eso es mejor a veces decir, no hay que dar este incentivo porque ese es el peor incentivo Ajá. que podría darse. ¿no? Es decir, en su criterio, mejor no. En mi criterio mejor no, porque es también tan igual como eh, legalizar la entrada de los recursos que habían del Fondo Monetario, ¿no? también decir, oye, si has hecho esto, ¿por qué no has traído la plata ilegal que estaba ahí atorada y que no la usó tampoco ninguno de las autoridades del gobierno de facto, porque sabían que era ilegal la traída de sus recursos? Una última pregunta, ministro, que mucha gente está haciendo a partir de las cifras y los datos y el crecimiento, que ya lo he consultado otras autoridades del área económica y me han dado la misma respuesta. Hay que esperar el resultado del INE. ¿Se va a pagar doble aguinaldo? ¿Se podría pagar doble aguinaldo con esas proyecciones este año, esta gestión? ¿Es una buena idea, no? Bueno, para tener el cálculo tenemos que tener el dato de junio eh, ya dado por el INE, concluido el, el recoger toda esa información por parte del INE y el dato eh, terminado al mes de junio ¿no? del Producto Interno Bruto. En el segundo trimestre, porque la comparación, Juan Carlos, es no es enero-diciembre 2021 uh -huh. contra enero-diciembre 2020. esos Son periodos de crecimiento anual, de, eh, de los que comúnmente estamos acostumbrados y que el 4,4% es la meta que habíamos dado en el programa fiscal financiero. Aquí se está utilizando distintos periodos, ¿no? Julio 2021, junio 20 comparado contra... Julio 2020, junio 19. Entonces, uh -huh. ahí hay que hacer una apreciación. Yo lo veo muy difícil porque el periodo, eh, junio 2019, la economía boliviana crecía al segundo trimestre 2,9%. Uh -huh. Por muy debajito de Colombia, 3,0, una décima. Éramos la segunda mejor economía de Sudamérica. Nosotros manejamos muy bien la economía el año 2019, 2020 fue muy mal manejada, de tal manera que en mi criterio va a ser muy difícil que se pague el segundo aguinaldo, ¿por qué? Porque la, el descalabro económico del gobierno de facto, cuyo coautor también es el señor Mesa, no va a permitir que en la comparación le gane a lo que se hacía en, en la gestión 2019, por lo tanto veo muy difícil que se pague el segundo aguinaldo. Pero hay que esperar el dato final al segundo trimestre del 2021. Bien, ahora sí, ministro, muchísimas gracias por la presencia, la visita esta noche. El agradecido yo soy yo, Juan Carlos, a que no me pierda de la Red 1 y estamos aquí siempre para dar información sobre las, las cifras macroeconómicas, sobre el escenario económico que vive el país y son buenas cifras alentadoras, lo que demuestra que el modelo económico usado en 14 años está volviendo a dar buenos resultados también en esta presente gestión. Marcelo Montenegro, ministro de Economía, esta noche acá en el programa, dándonos, como lo acaba de mencionar, las cifras, los datos, las proyecciones económicas también que se tienen con miras a la gestión. Que caramba, cómo estamos avanzando. Ya a punto de concluir. Continuamos. Tenemos consejos, María.